seguimos entonces vamos a hablar de ahora de kiko el crazy ah, que celebró el lanzamiento la de su nuevo álbum el exponente urbano kiko el crazy pra, eh, trae toda la fuerza del dembow en su nuevo álbum pila de teteo el cual incluye colaboraciones con el alfa la mala rodríguez chimbala john zeta yomel el meloso ángel dior braulio el fogón entre otros artistas en su segunda producción discográfica pila de teteo los fanáticos de la superestrella dominicana Pueden esperar exactamente eso, muchas fiestas. En su álbum, Kiko se entrega de lleno al género, el cual se ha convertido en uno, de, en uno de sus representantes a nivel mundial. Dice él que hay una canción para cada mood, para cada momento, y que todo está dentro del género del demo. Y ahí vemos lo que fue la presentación, la fiesta, para escuchar el disco completo, eh, por supuesto, bajo patrocinio y el cobijo de a los foques y su marca principal de bebidas alcohólicas y pues mucha gente ahí entre figuras del género fa y fanáticos de él pues estuvieron allá disfrutando de el primer del álbum ya la, la primera eh, reproducción del álbum completo de Kiko Crazy. Eh, yo sigo mucho a Kiko porque Kiko es un, un ejemplo de superación. Kiko tenía muchos años trabajando detrás, apagadito sí. ahí, haciendo su música, nunca se cansó, como nos dijo él en la entrevista que le hicimos en la terrena, que no se puede, no le pueden bajar ni un chin, tienen que seguir. Hello, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? A su Bien. orden, hermano, bienvenido. Emanuel de Chante habla. Mi hermano Emanuel, siempre activo con los osobrosos, parte alta, Pueblo Nuevo. Que adelante. Activo la parte alta, hermano. A felicitarte por tu alocución en el programa. En... Meridiano Interactivo en el día de hoy. Gracias, gracias, hermano. Para adelante, no, me baje, no, me baje. no, nosotros vamos para allá con ayuda la ayuda de Dios. Bendiciones. Gracias, gracias, hermano. Ahí está un hermano nuestro, Manuel, que, que hoy estuvimos en el programa Meridiano Interactivo con nuestra hermana Giovanni, hablando sobre la candidatura nuestra y de uh -huh. nuestra persona para aquel que no nos conoce, que son poca gente, porque nos conoce <risa> todo el mundo. Y ahí hablamos un poquito, ustedes lo van a ver en, en Telenor como en todas las redes sociales. Muchas gracias por ese apoyo incondicional de todo el pueblo. Tienen que ponerse la pila ustedes, <risa> identificarse rápido. ¿no? Porque a mis enemigos lo elijo yo. No cualquiera puede ser un enemigo mío. Oye, men, para que usted esté claro. Claro, claro, no, eso es de todo, Los papeles vienen con cuarto también. <risa> <risa> cuidado, cuidado. Pues, pues bien, Kiko. Kiko, tipo internacional. Aquí con Miami la gente anda con seguridad. En Orlando, en todo Estados Unidos, Kiko es una pámpara, como se le pegó ese nombre. ¿Por qué? Porque sabe trabajar organizado, no se, no se ve desesperado. No anda envuelto en, en dimes y diretes. Pues sí, Entonces regresando al tema de Kiko, de Kiko eh, el, el, el, el manejo viajante. de Kiko ya es un manejo internacional, que no es como de aquí que necesita no, de que sonido, no, paso, no, no, no. Kiko no viaja en, en, en, en aviones comerciales. Kiko es una figura y eso es que una persona preparada. Usted lo ve con su loquera, pero Kiko es un tipo preparado. Sí, no, Kiko, Kiko es Estudió tipo música, que no. Kiko es un tipo que sabe hacer sus cosas. No entiende que eso es lo que muchos no entienden, oh, que Kiko con un loco que anda en pantaloncillo, no, eso es lo que le ha pegado a él. sí. sí. No entiende, ser trambótico eh, claro. claro. y tener un amor, el amor de ese tipo de cosas, claro. Él ya, Kiko, una persona que nosotros lo conocemos y tiene un tiempo en la música y luego eh, pudo contagiar al público con ese personaje uh -huh. de lo que era, y eso fue lo que se le pegó. y Él le dio por ahí, luego ya él ha ido. Eh, evolucionando ese personaje porque obviamente el, el tiempo no va a estar con esa loquera, porque realmente claro. él no es así pero él ha ido evolucionando ese personaje ya tuve que no él no es igual que lo mismo al principio eh, fue ha, ha ido evolucionando y ya se ve un kiko eh, muy internacional un kiko ya a, trabajando a unos niveles ya con el manejo igual que, que el alfa y mm -hmm. está haciendo la cosa como esto eh, tiene trabajando álbumes viajando el mundo colaborando con con artistas de talla internacionales de nombre verdad como por ejemplo Black Eyed Peach, sí, que sí. colaboró con, con, con esa gente y el loco se ha podido posicionar luego de, de, de esa pegada que, que tuvo y luego de ese todo ese tiempo eh, so, sí, solamente componiendo eh, porque Kiko antes de la pegada antes de la pampara y trucho eh, Kiko se dedicaba a componer era compositor de, de música y arreglita y uno que otro RB en aquel tiempo, 2015, 2014, pero eh, no, nu, no nunca llegó a pegar a, a, a ese nivel. Pero si sí tenía respeto entre, entre el movimiento, porque a él lo conocen desde hace mucho. Sí, sí. O Se va la gente entienda que ya eso lo hemos hablado aquí en el programa. Aquí conozco un artista dice, que usted lo conoce dice, que desde 2019 para acá. No, que con un artista que está desde 2009, 2010, y ese y y, Kiko el loco. Ajá. Y mira, eh, eh, eh, de este álbum nuevo, eh, él tiene un tema que ha sonado, no sé si está, no, te, no sé si tú me puedas decir si está pegado, que es un tema con el eh, con el alfa que se llama Pichirri, sí, sí. sí el último tema que salió. sí, el último tema que salió está es el tema ahora mismo insignia del álbum que él tiene ahora mismo, entonces será un álbum bueno, sí. se podrá colgar que habla de letrayón ahí en este tema, desde aquí. Es verdad, verdad. Oh, sí, sí, fue la patronal patronales una... No, en el concierto del alfa. En el concierto del alfa, sí. Digo, ¿está pegado? Búscalo que tú veas. Okay, no, vamos a escucharlo y... Él habla de letrayón que se dio aquí en Macorís lo dice. Bueno. No, eso está, está, está sonado. Este álbum, Está me siento mucho más que orgulloso. Rodrigo Fila ha formado parte de este álbum, Leo RD. Villa llegó también está por ahí ahí sacó gente por mucho 09 el alfa Santiago Matías ahí está la presentación de Kiko el Crazy verdad pues nada esperando que tenga éxito el álbum y pues si hay una canción o tres canciones que se pegan por supuesto pues lo vamos a destacar no, lo búscalo, aquí búscalo, búscalo. Sí, no, no dice cosas malas no, no, no, yo... busca lo el pichirí